Concepto distopía, lo entendemos. Habéis visto, no. ¿Y utopía? Ah, ¿Qué es la utopía? Para eso tenemos el ¿Qué es la utopía? Es la utopía? <risa> eh, podría ser como una. Por ejemplo, una ciudad utópica es como algo que no llega a estar en nuestras posibilidades en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces es algo como. Este... Futurista ¿Podrías ¿No veis las series distópicas que hay ahora? Ajá, una distopía, una... Antiotopía Es una sociedad... Una sociedad ficticia, ficticia indeseable en sí misma O sea, es algo terrible Vale Que ni adentro quisieras estar dentro de ella Ajá. Exacto O pues apocalíptico Exacto Ándale, sí, de hecho sí Este tipo es. de series las habéis visto sí. Que, sí. que hay mucha tragedia Que hay sí. una dictadura Que Oja. hay hay una barrera donde están los ricos y los okay. pobres. Bueno. Y Entonces, ¿No sabéis exactamente lo que significa utopía? Un mundo de fantasía, la... pinche. Sí, es, es sí. algo que ficticio, pero bueno, digamos. Yo te voy a explicar. Dibujan la utopía como algo que es inalcanzable, ah. imposible, es tan bonito y tan bueno que no puede ser verdadero. Y también la utopía eh, la vinculan a los anarquistas. Los anarquistas suelen querer la utopía. Es algo que no se puede conseguir y entonces presentan a los anarquistas como vándalos. Los chicos jóvenes que se tapan la cara ahora como todos vamos con la mascarilla y tiran piedras contra los escaparates y rompen cosas y comen... Y... Prenden fuego a las cosas. Y... ¿Esto lo habéis visto? ¿El anarquismo? ¿Sí? ¿Qué ¿Seminista? es el anarquismo? Ah, no, sé. no, no creo obedecer las reglas. Imponer tus propios méritos. Y Imponer méritos. es una fuerza. ¿Eso es propio de los anarquistas? ¿Lo hacen por la fuerza? Pues, sí. Sí, porque usualmente suelen destruir bienes públicos restaurantes, todo lo que se encuentran a su paso lo suelen destruir con fuego pero eso es vandalismo, no es anarquía lo que quiero llegar a explicaros es que el sistema ha presentado el anarquista como el delincuente y anarquía es la ausencia de gobierno externo, un poquito lo que tú apuntabas pero no hace falta imponer tu criterio, simplemente ser, simplemente eso que a ti te late dentro, lo expones y lo compartes, y eh, el anarquista en realidad vive y deja vivir. Pero no admite que nadie cruce la puerta de su intimidad, de su patrimonio, de su eh, sentir, de la manera que tiene de vibrar, de entender el mundo y de, y de ser en sociedad. Entonces, las series distópicas demuestran una sociedad donde hay un totalitarismo, hay una imposición, hay un líder que por la fuerza obliga, impone y obliga. Entonces, eh, desde hace algunos años hay muchas series distópicas que de algún modo nos han venido preparando para lo que tenemos ahora. ¿Sentís que estáis en un momento ahora, en el 2020, que sois libres? Tierra ya ¿no? Tierra. <risa> um, pues... no. Eh, eh, pues depende de, cómo, de qué es lo que defina libertad. Porque pues podría decirse, no, pues este, libertad es... no estar encerrado. Pero eso no, no podría decirse como, como libertad. Porque, pues... Eh, um, no sé cómo. <risa> ¿La libertad es un derecho? Sí. sí. Aquí es donde yo voy a empezar a abrir una nueva perspectiva. En mi opinión, la libertad no es un derecho. Es un don natural que el sistema te da o te quita porque impone reglas, impone el criterio del derecho. Ahora, ¿qué diferencia hay entre libertad y libre albedrío? Ah, Libre albedrío es poder hacer lo que uno desea, sin, o sea, nadie te está controlando, digámoslo así. Y la libertad es como si... O sea, por ejemplo, uno puede mover la mano sin que alguien le diga algo, pero, pues, cuando... Cuando... Digamos, no tienes libertad, es porque no... O sea, puedes hacer las cosas, pero no está a tu alcance. ¿Y tu opinión? cuál es tu aporte, es decir, tú tienes que saber lo que es libertad, lo que es libre albedrío, lo que es utopía, distopía, lo que es un derecho y un don, porque si estas pequeñas cositas no las tenemos claras, lo que hace el sistema es manipularnos, zarandearnos, someternos, gobernarnos, desde la explotación, que lo que hace es que el ciudadano se convierta en qué, en un esclavo. Entonces, desde el momento en que un sistema, un gobierno, un Estado te habla de libertad y de derechos, nos acercamos a la distopía o a la utopía. Distopía, distopía, distopía. Entonces, hoy, en el 2020, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar el 2021? ¿Realmente lo de la pandemia es cierto? ¿Realmente el virus existe? ¿Realmente todo esto no es más que una planificación organizada y programada para una vacuna? Vosotros sois millennials. Sois de otro siglo. Yo pertenezco al siglo pasado. O sea, en mi momento, en mi juventud, a vuestra edad, yo tenía que irme al lado del mueble, en la pared, para tomar un teléfono. Hoy en día el teléfono está en la, en la bolsa, en la mano. Es algo común. Vosotros no podéis imaginaros vivir sin teléfono. Pero antes se vivía sin teléfono y se vivía sin tantos canales. Teníamos dos canales y la televisión era en blanco y negro. Es decir... Estamos en momentos distintos a nivel histórico. Mi perspectiva no es la vuestra. Pero ambos vivimos en un mundo que se acerca más a la distopía que a la utopía. Y a mí me preocupa mucho la juventud como ustedes, que no son capaces muchos de distinguir entre el don y el derecho. Y como es un derecho en vez de un don, se someten al Estado, al gobierno, al sistema como es libertad, en vez de libre albedrío, la gente se somete. ¿Y qué hace? Obedecer. Se obedecen normas, y la mayoría de normas son absurdas e intencionadas. Mi pregunta es, ¿hay que vacunarse? Sí. ¿Sí? Pues realmente, si el virus existe, pues... Ajá. O sea, ¿estáis convencidos que el virus existe? Ajá. Puede es que, que, que lo exageren, exageren, que es otra pero, cosa. Ajá, exactamente. Puede que lo exageren, pero sí existe. Como el virus, existe. Así como otros virus, como bacterias. Pues el virus existe, solo que... Otra cosa es que lo quieran este, exagerar de alguna manera, pero sí, sí existe. ¿Por qué crees que lo quieran exagerar? No, o sea, digo... Pues ¿Tiene podría... interés en vacunarte, en pincharte? ¿Lo hacen por tu bien? ¿Para protegerte? ¿Para salvarte? ¿O realmente es una medida de control distópica que te aleja de la utopía? Pues es que realmente es como el miedo que le han metido a toda la gente ¿no? y eso los obliga a hacerlo. Por tanto, tú misma estás explicando algo importantísimo. El exceso de noticias, de falsear las pruebas y las muertes y de que todo el mundo que se muere ahora se muere del COVID, ya no hay otras muertes. Resulta que hay que ir corriendo a protegernos, porque si nos contagiamos, morimos. Entonces nos vacunamos. Bien. Ahora mi pregunta es, ustedes que son del nuevo siglo XXI y la tecnología, ¿qué es la nanotecnología? Se supone supuestamente que la nanotecnología utiliza lo que hay en su entorno para poder transformarse a las necesidades para las que fue hecha. Levanta el tono, si no, no se va a oír. Se supone que la nanotecnología utiliza lo que está en su entorno para poder ajustarse a las condiciones para las que fue hecha. Por ejemplo, si fue hecha para dar agua, va a utilizar el viento o el aire. Con su nanotecnología lo va a utilizar y va, te va a dar agua líquida. Va a utilizar el gas, el hidrógeno o el carbono que está en, la, en, el, en el aire para darte el agua. La, no te, la, no, la, la nanotecnología utiliza lo que está en su entorno para poder cumplir su, su método. ¿Cómo aplicarías nanotecnología a la vacuna? ¿Se puede? Sí, se podría, pero como con una década o dos décadas de tecnología sí, más. Exacto. Bien, y si yo os dijera que las muertes que han ocurrido a principio del 2020 no son de un virus sino que son justamente de la vacuna de que la gente se vacunó contra la gripe y la vacuna llevaba inoculado ya un daño letal sobre todo para los mayores de 65 años y todo lo que hicieron fue activar una serie de protocolos técnicos a través la nanotecnología y el 5G, la tecnología 5G, las ondas electromagnéticas que nos llegan a través de los wifi y las antenas ¿Cómo ven esto? ¿Es algo de ciencia ficción? ¿Es una afirmación eh, ilusoria de mi parte? ¿O puede ser real? Podría ser real, digo, si el pues hay gobierno, si varios gobiernos están unidos, pues tienen el poder de... O sea, puede ser que sea real, o puede ser que no, simplemente como... Pues, por ejemplo, ahora nos estás diciendo, como pues, en, ese, en ese sentido, podría o no ser real. Bien, hablamos de salud hablamos de vida o muerte. No podemos no saber. Si tú me dices podría ser y no investigas tal vez pase lo que ha sucedido ahora que os he preguntado por la vacuna y me decís los tres que sí. Y si resulta que realmente toda esta pantomima y escenario es simplemente para obligar a través del miedo a poneros algo que teóricamente os va a salvar, os va a proteger de un virus. Y en realidad lo que hacéis al pincharos es inyectaros una nueva forma de obediencia que viene a través de la tecnología. muy importante lo que tenéis que decir, lo que sentís, porque dentro de nada van a obligar a vacunar. ¿Y qué vais a hacer? No nos podrán obligar más a vacunar. Bien, ¿consideras realmente que no te pueden obligar eh? sí, si el por... gobierno... Pone una ley que dice Todos hay que vacunarse Por salud, para protegernos Porque si no me vais a contagiar Tienes que pincharte igual que yo Pero yo detrás no me pincho Es decir, yo me pincharía personalmente Y me pondría una vacuna Si en el mismo acto, el presidente del gobierno Se pone el mismo líquido que yo Pero hay cuatro tipos de vacunas distintas y en función de lo que se pretende, se vacuna. Se hace en función del colectivo. Y al colectivo anciano lo que hacen es debilitarles las ondas respiratorias. Parece ciencia ficción, pero en la vacuna, inoculado la, nanote la nanotecnología, los bichitos, los robotitos que vienen, que se activan a través de la vacuna, hacen es activar que el hierro que afecta, que tiene la sangre, ¿vale? coagula la sangre, entonces se les lleva a urgencias, se les ponen respiratorios y los sobrecargan y los matan. Lo que ha sucedido en nuestro planeta en el 2020 es un asesinato masivo, un genocidio encubierto. Y... Nos viene un 2021 muy complicado. Y si los jóvenes como vosotros no sabéis qué es utopía y qué es distopía, o no sabéis lo que es libertad y libre albedrío, o no sabéis lo que es realmente la vacuna y el derecho que tienes a no ponértela, porque por ley no tienes derecho, tendrás que hacer lo que dice el gobierno. Y entonces, ¿dónde queda libre albedrío? Soy dueño de mi cuerpo, mi alma es mi territorio y lo que ella siente y dice es lo que pasa y se hace o simplemente todos estamos acatando órdenes, una detrás de otra constantemente. A cámara, porque estáis hablándole al mundo, vosotros sois la representación de los jóvenes. Si el gobierno os dice que hay que vacunarse, ¿realmente lo hacen para nuestro bien? ¿Realmente lo hacen para perjudicarnos? ¿Con la pandemia han querido esclavizarnos? ¿Lo van a conseguir si sí, desde el satélite pueden decirle a tu cuerpo que ya lleva la nanotecnología, cuál es tu estado de ánimo, cuál es tu pulso, si te enojas, si eres violento, o si simplemente tienes que ir a trabajar de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. ¡Dum, dum, dum, dum, dum, dum. <risa> No sé, yo creo que el gobierno, si realmente lo está haciendo, matar todavía a un, pa a un país tercermundista y todavía llevarlo aún más abajo sería algo absurdo. Por medio de la vacuna, ¿ok? sí podemos decir que tiene nanotecnología o no lo tiene, nosotros no lo podemos saber porque no, no estamos presentes cuando se hace la vacuna, no podemos afirmar algo que además de que las vacunas se supondría y por supremacía constitucional debería decir que es para el bien del país para el bien del pueblo o para el bien del mundo no podremos decir o culpar al gobierno ya que no la mayoría de las cosas las puede controlar el gobierno sino que a veces es el mismo pueblo el que está ahí dentro y por, no sé, avaricia, dinero lo que ustedes quieran ver puede llevar a la destrucción o puede llevar al bien así que yo digo que sí, sí me vacuno, ¿por qué no? Aquí somos chavos. Aquí somos chavos. Aquí somos chavos. Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> uh, Pues igual, este, yo creo... <risa> Ay, no. ¿Qué <risa> crees? Yo creo que de, de una u otra forma hay que... Eh, informarnos bien de este, De lo que nos, Si es de que nos estamos inyectando ¿Qué es lo que nos estamos inyectando? ¿Para qué sirve? O si simplemente es Porque pues también hay posible de que Digan así como, no, si es la vacuna Que dictó el gobierno, que no sé qué Y realmente te están inyectando SIDA ¿sí, Entonces <risa> <risa> o sea, Realmente puede ser porque O puede ser que también este Existan las este, ah, si Realmente eh, sea para un bien mayor y creamos y tengamos la certeza de que eso nos puede ayudar para combatir el virus Entonces, sí, sí, yo también, ojalá ojalá <risa> pues, no sé o sea, relativamente nosotros no podemos decir con certeza sí. qué es lo que se encuentran en esa vacuna, nos pueden decir, el gobierno nos puede decir una cosa, otras personas pueden decir otra cosa, pueden protestar otra cosa, o sea, son muchos factores que o te meten miedo o que realmente te meten tantas ideas en la cabeza que no sabes ni qué hacer, pero pues relativamente si el gobierno dice, pues sabes que es para tu bien, la mayoría de la gente por el miedo que le metieron, lo haría yo creo que más que nada es el miedo que metieron que es porque a, que es ahora que casi toda la gente diría que lo haría aunque es donde entra el libre albedrío alber, y aunque te lo impongan es aquí yo decido es mi cuerpo es, es mi vida y si tengo libre albedrío y nadie puede forzarme algo que yo no quiero por constitución no lo pueden hacer si el gobierno decide Modificar la Constitución, para empezar, eso es algo ilegal. La Constitución no se puede modificar ya. La supremacía constitucional está por arriba de lo que sea. Por eso se llama supremacía constitucional. Si yo deseo, parte del gobierno, si yo deseo como presidente modificar la Constitución, es imposible. Es algo ilegal. Pero te das cuenta que si empezamos a hablar de modificar, que si la Constitución, que si la ley, estás en el terreno del derecho... Dios. Estás en el terreno del derecho y no estás en el terreno del don. ¿Tenemos o no tenemos un don natural? ¿Por qué tenemos que pasar por la obligación de un acto en el que los tres habéis coincidido? Hay una desconfianza. Sin embargo, tú, Mario, ¿puedes elegir A Londra y Sharon? No, porque son menores. Es decir, que al final van a tener que hacer lo que digan papá y mamá. Porque son sus tutores legales, los progenitores. Por lo tanto, no hay libre albedrío. A causa del sistema. El ser humano hoy no puede elegir libremente qué hacer, ni siquiera con su propio cuerpo. Porque si papá y mamá se creen las noticias, se comen las noticias, y tienen esa angustia ese miedo ¡uy! peligro, contagio pueden morir van a pensar que protegiendo, van a salvar vamos a proteger a nuestros hijos entonces ¿qué ocurre? que te vuelves un esclavo del sistema eso es distopía estamos en un mundo distópico en vez de intentar alcanzar la utopía que la utopía es simplemente algo que no es que sea imposible, es tan maravilloso que parece imposible. Pero la utopía es simplemente el lugar al que todavía no se ha llegado. Y no se ha llegado porque no se ha intentado. Porque la humanidad lleva unos 5.000 años. Sin embargo, hablamos solo de 2.000. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es eso que nos divide en los años? Ya empezamos con la religión, con la iglesia, que impone una serie de normas y te obliga a decir, antes y después de Cristo, oiga, ¿y si Cristo no existió? ¿y si es una figura creada? ¿y si es un instrumento de la Iglesia? Entonces, el asunto está en qué va a pasar en el 2021. Nos viene un año decisivo, el año del jaque mate. ¿Por qué? Pero pongámoslo de esta manera, todo no. tiene que ser sistemático. Una utopía, hasta en una utopía, o en un pueblo donde todo sea perfecto, tiene que existir reglas. Si no existen reglas, eso es lo que va a llevar a la distopía. Porque en un mundo anarquista o en un mundo, digamos, posapocalíptico, donde no existen las reglas, no sé, pasémoslo al socialismo, no existen las reglas, cada quien tiene lo que debe tener y todos del pueblo, yo puedo llegar a agarrar su cámara y decir, es mía. Alondra puede decir, oiga, agarrar mi celular, es mío. Pero si no existe una regla o algo sistemático, no se puede llevar a algo en lo que digas, ok, si, yo no, si no hay un sistema, yo no lo puedo llevar como se debe de. ¿eh? Bien, me encanta que me digas esto por una sencilla razón. Las reglas, si no fueran leyes y fueran simplemente sugerencias, ¿no sería mejor que tú pudieras, por responsabilidad, acatarla o no según tu libre albedrío? ¿Por qué tiene que haber una obligación y un castigo si no lo haces? Entonces también sería legal matar a las personas. Exacto. Ah, ¡Me la copiaste! <risa> Iba exactamente a eso. Pero fíjate Entonces ahorita... también sería legal el pero, asesinato. Fíjate, fíjate lo que estás diciendo. Sería legal. Ah, bueno, o sea, se podría es... hacer el asesinato, nada más vale. porque yo quiero. Tú, pero, tú querrías matar a un ser humano, a un hermano. ¿Por qué se mata? No, o sea, yo hablo No, no, ¿por qué la... se mata? Ah, pues, por muchas razones por venganza, por... este... porque nada más... Por mi libre albedrío y porque me lo imponen. Mi libre albedrío, ¿sabes qué? No sé, me dan ganas de matar porque a esa persona. Mal. Quiero matarlo, lo voy a matar. Ajá. Otra, que me lo imponen? Si estoy en un cuerpo de fuerza especial, del ejército, etcétera, etcétera, me lo van a decir, ¿sabes qué? Pues es que tu misión es sin matarlo. Entonces hay que obedecer las órdenes, aunque sean... Eh, contra nuestra voluntad, contra nuestra ideología. ¿Me tengo que poner la vacuna porque lo dice el gobierno? Ahí es donde supone que al ser mexicano tú te estás acatando a las normas que te pone el gobierno. ¿Tú te consideras mexicano? Soy mexicano. Soy. ¿Eres mexicano? Yo soy ciudadano del mundo. Sí, tengo pasaporte, claro. Sí he nacido en Barcelona, en un lugar, en un territorio. Pero ¿y el sentir? ¿Somos una raza, una misma familia? ¿O somos un montón de nacionalidades que se enfrentan según los gobiernos se pelean? El gobierno se pelea por poder. Si a mí me ponen a un alemán, para mí va a ser mi hermano. Lo puedo llegar a considerar un mexicano. Porque somos, de la, como usted dice, somos de la misma raza, somos de la misma especie. O sea, eso entra también en el racismo. O sea, a mí me ponen un alemán, un, no sé, un británico, un japonés, es cierto. Yo no tengo por qué, no sé, prohibirte algunas cosas. Pero sí, como cada país, y así como lo exigen todos, si entro a tu país tengo que respetar tus normas, tengo que respetar tus tradiciones. No es lo mismo entrar a Líbano que entrar a México. ¿Por qué? Porque son las reglas son reglas diferentes. Y si yo no las respeto, estoy rompiendo esas mismas reglas y van a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo algo que no debes de hacer porque es algo incorrecto para nuestras tradiciones. Ahora imagínate que solo hubiera cinco reglas en el mundo, y te digo cuáles son. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Fíjate que no es una regla, es más un principio, un concepto. Una regla más fuerte, más contundente. Nunca, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo hermoso, ¿verdad? Y ahora los cuatro principios. Conciencia de unidad, fraternidad universal, bienestar general y alegría compartida. Estas cuatro cosas que he dicho, no hay ningún partido político de ningún país, ningún gobierno, ninguna organización o colegio profesional que las practique. Si se practicaran estas cuatro simples eh, reglas, que son sugerencias, no son imposiciones, no hay castigo. Fijaros en los diez mandamientos. Diez mandamientos que siete son prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero, ¿y el libre albedrío? Por tanto, yo, a vosotros, los millennials, las, las personas jovencitas, os diría... ¿Somos un cuerpo con alma, o somos un alma en el cuerpo? Si no hubiera castigo, como un niño chiquito, uh -huh. si él agarra algo que no debe de agarrar, o se lo roba, si no hubiera un castigo, él lo seguirá haciendo, lo seguirá uh -huh. haciendo, después no va a ser primero una sabrita. Después puede ser un banco, puede ser otra cosa. Si no hay un castigo, esa persona va a ir de lejos y de porque lejos. Porque simplemente no, todos, no todo el mundo entiende con, no lo hagas porque está mal. Uh -huh. Es como, por ejemplo, todas las personas que estaban en prisión, sí, claro, este, probablemente ya les habrían dicho, no, no se puede hacer, este, y, y los este, educaron y todo eso, y les dijeron, no, no se debe hacer, pero dijeron, no, pues puedo hacerlo. Entonces, con esa libertad de poder hacerlo libre albedrío, de poder hacerlo, dicen, como puedo hacerlo, lo hago, y ya. Sí, pero entonces ya están vulnerando la, la única regla fuerte que te decía, Nunca dañar ni perjudicar a otro ser vivo, ya no a un ser humano, a un saltamontes. Bien. Eso es un himno. ¿Tú también intervienes, amor? No, que nos vengamos para nosotros. Si quieres, ay, te dando bien favor. Qué malo, sí, aquí. Está Pero pues por ejemplo, este, un. Bueno, graba. Dime, dime. Pero pues, por ejemplo, simplemente si. Eh, no todos entienden con palabras, entonces por algo se implementaron los castigos, se implementó... Por ejemplo, la prisión no, e, no era por un castigo, sino para retener a las personas a que no hicieran más daño. Eso, esos fueron los principios de la cárcel ahora sí. Entonces, este... ¿Hay más gente que es culpable libre o hay más gente culpable en las cárceles? Ah, libre. libre. Por tanto, el sistema no, no funciona. No, sí, claro, y por algo mismo se... Este, claro, ese sistema no, no siempre sirve porque siempre van a haber personas malas. Porque siempre va a haber, aunque sean esas simples cinco reglas, siempre van a haber personas malas. ¿Por qué? Porque no... Si crecen con las cinco reglas, ¿tú crees que va a haber maldad? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Porque el ser humano es malo? No. No, por el mismo hecho de libre albedrío. Ajá. Pero si tú puedes elegir hacer lo que te place, ¿cabe en tu mente que te plazca hacer daño y maldad? Pues es que depende mucho de la forma de pensar de la persona también. Uh -huh. O sea, ejemplo, aunque se le implementen esas cinco reglas, ella, eh, cualquier persona puede decir, no, pero pues yo estoy en desacuerdo con esto, a mí no me parece esto me parece lo otro. Obvio. Entonces, uh -huh. simplemente pues creo que es eso. O oh, por ejemplo, o sea, vámonos a religión otra vez, ¿no? Adán y Eva. Simplemente tenían todo un paraíso, digámoslo así, para poder este, disfrutar, y eligieron no hacerlo. Pero eso es un cuento, amor. Claro, pero pues igual es una... ¿cómo se llama? Es una enseñanza. T Todos los cuentos o todas las cosas así tienen una moraleja. Cualquier persona sí. puede ser mala. Pero el que escribió traer... ese, ese relato, aunque esté en la Biblia, eh, podía haber explicado otra cosa en positivo en vez de en negativo. Claro, pero pues siempre hay personas malas, siempre va a haber personas malas. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Somos un alma que está dentro de un cuerpo? ¿O somos un cuerpo que tiene un alma? Estamos, somos un alma que está dentro de un cuerpo. ¿Otra vez? Somos un alma que está dentro de un cuerpo. Bien, ¿y ustedes? Amor, no hay respuestas ni, ni buenas ni malas, hay respuestas, cada uno tiene la suya. También supongamos que sí, están con este, lo que dijiste. Están, si nos regimos por ciertos principios, 5, 4, 8, lo que se llame, pues ahí está, por ejemplo, el país de Japón, ahí está el, el, el de Corea, ahí está el de Cuba, ahí está, o sea, la gran mayoría, pero no todos, la gran mayoría van por el camino bien, vamos a decir así, de acuerdo a esos este, conceptos o reglas que tengan en, en el país. Pero hay personas sociópatas, este, no puede ser el 100%, a lo mejor si se lleva por esas reglas que dices las 5, desde chiquitos, desde que nacen y van creciendo con esas reglas, pero puede haber dentro de las, a lo mejor sea el 80% que sí, pero puede haber ese 20%, que no, que sí se, de, de, se dejan llevar por la maldad, vamos a decir Entonces, así. por culpa de un 20%, todos los demás están sometidos claro a... Claro que no. O sea, bueno, no. <risa> yo digo que sí. <risa> claro que no. O sea, uno va a seguir siendo, llevando sus reglas, uno va a seguir este, siendo bueno, vamos a decirlo así. Y no por esas 20%, para decir, ah, bueno, pues yo voy a, voy a, voy a voltear al 20%, voy a ser 21% por esas personas, no. O sea, si tú tienes no tu libre no albedrío, parece, si tú tienes no tu, tus creencias o tus conceptos o tus tradiciones bien fundadas, no va a haber poder humano que te pueda cambiar a la maldad, a lo malo. O sea, ¿no? si alguien te dice, pero, pero, como este muchacho, está fumando y te dice, fuma, o, o tú porque está, porque está fumando, porque todas están fumando, tú vas a fumar, si tú no fumas, si, tú no, si a ti te hace daño o lo que sea, por la razón que sea, no vas a fumar. Aunque haya 50 fumando, tú no vas a fumar. Porque tú ya traes eso dentro de ti que no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer. No va a poder poder humano y aunque te estén torturando, tampoco lo vas a hacer. Sí. Y aunque te lo metan aquí en fuerzas, tampoco lo vas a hacer. Entonces la pregunta era, si ¿sí somos un alma con cuerpo o un cuerpo con alma. Un alma con cuerpo. <risa> ¿No tienen opinión? Lo que tú creas no sí. es que ah, bueno. No hay respuestas ni buenas ni malas, hay respuestas Que nadie si no tiene las respuestas correctas No, no, no que nadie lo pretenda si no tiene respuestas concretas No admito que nadie pretenda gobernarme si no me responde antes a preguntas elementales para cualquier dirigente pues si desconoce la respuesta no está en condiciones de dirigir mi existir Hay entidades de otros planetas habitando la Tierra que hay en la Antártida que tanto se esconde con secretismo se realizan clones humanos en la actualidad y qué decir del cambio climático un gobierno dice que sí y después de las elecciones el gobierno entrante dice que no y qué pasa con la inteligencia con nuestra civilización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 la raza humana, ¿por qué no lo han hecho los elefantes o las jirafas? Sí, el escarabajo es el más antiguo de los animales, ¿por qué jamás ha cambiado igual que las cucarachas? Será que nunca hubo un eslabón perdido y nos confunden con la teoría de la evolución. Solo para justificar la naturaleza de la agresión, supervivencia del más apto, apto para Dañar y destrozar antes que salvar y retosar. Que nadie pretenda gobernarme si no tiene las respuestas correctas. No, no, no. Que nadie lo...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 sale el dinero porque no se puede medir el dolor clínicamente somos una misma raza o distintas variantes del mismo experimento genético y ahora se me pongan ustedes a tar ta ta ta Si eligen estar al frente, deben estar a la altura de las circunstancias. Y no lo están, por favor, retírense, retírense. reconocimiento voluntario No, no es humano Entonces se trata de una invasión No admito que nadie pretenda gobernarme por la fuerza bruta Fuerza bruta del absurdo Por la lógica del decretazo oficial que respaldan policías, jueces, militares. Los ciudadanos necesitamos palabras amables. Hombres y mujeres queriendo verbos amigables. Respuestas fundamentales de parte de quien. A hablarnos de paz, a hablarnos de orden Impuestos, regulaciones Que nadie pretenda gobernarme Si no tiene las respuestas correctas No, no, no, que nadie lo pretenda si no tiene respuestas concretas